hola gente de youtube hoy no voy a hablar bastante así que me daré un poco callado la grabación va a ser breve en realidad pero no saben a qué me refiero Hasta aquí se despide vuestro gran amigo Luigi en YouTube y nos vemos hasta la próxima. Después de visualizar mis listas de reproducción.